Muy buenos días a todos. Queremos aprovechar la oportunidad para hacer conocer algunos detalles de la negociación que hemos sostenido la semana anterior en dos oportunidades, eh, de acuerdo a nuestro cronograma. Es algo que hay que destacar también. La comisión que me ha tocado presidir, la Comisión Económica, ha tenido un cronograma que se ha establecido con la Central Obrera Boliviana y se han cumplido pero religiosamente todos los tiempos y todas las uh, fechas de reuniones, ¿no? excepto por la última reunión que por el, como es sabido, era Jueves Santo, se trasladó la hora, pero el día se ha respetado y se ha concluido el trabajo en, la, en nuestra mesa. Son tres temas que se han abordado en esta mesa, en esta Comisión Económica. El primer tema que tiene que ver con la ley de pensiones, el segundo con el crédito agropecuario, y tercero, con el tema salarial, que es, por supuesto, el tema más importante que la Central Obrera ha definido abordar y hemos abordado en dos tiempos, en dos reuniones en, en las cuales se ha avanzado en este tema. Yo quiero aprovechar esto eh, para mostrar primero, y vamos a sostener aquí el documento, que ha enviado la Central Obrera Boliviana al, al, al Gobierno Nacional para abordar todo su pliego, de, eh, su pliego petitorio. Aquí en el documento que voy a mostrarles a continuación, es un documento bastante extenso, que tiene dos partes el, el documento de la Central Obrera. Hay un pliego sectorial, que es la segunda parte, pero esta es la documento que ha enviado la central obrera a, al gobierno nacional lo han llamado propuesta de directrices de desarrollo productivo y diversificación de la industria nacional con empleo digno y estable. En la primera reunión que hemos tenido abordando el tema salarial hemos mostrado nuestra preocupación a los dirigentes de la central obrera boliviana por el contenido de este documento que voy a pasar a detallar, entre las más importantes, porque hay bastantes, son, como ustedes pueden ver, estamos hablando de 21 páginas, es este documento, donde abordan diferencias temáticas, vean ustedes, con cuadros, gráficos, información, que ellos han compilado, datos estadísticos, como ustedes pueden ver, está todo eso, ¿Ah? que por supuesto, nosotros eh, vamos a explicitar más o menos las preocupaciones que tenemos de este documento, que han sido manifestadas de manera directa a los trabajadores. Primero, aquí tenemos algunos de los res resúmenes de esto, vamos a llamar esto contradicciones en el pliego de la CO. En el primero, por ejemplo, páginas 6 y 7 se advierte esta afirmación. El consumo interno se ha transformado en el principal componente explicativo del crecimiento por el lado del gasto, así dicen ellos, la que supone una mejora en el bienestar de las familias y, es y, eso, y que es posible solo por el incremento del poder adquisitivo de las mismas. Sin embargo, dicen ellos, este incremento se ha dado a costa de mayores importaciones y contrabando. Este argumento, este argumento de que se aumentan los ingresos y se aumentan las importaciones es el viejo argumento de la escuela neoliberal que durante 20 años han esgrimido los gobiernos de turno para justamente evitar el incremento salarial. Es decir, la Central Obrera Boliviana retoma argumentos neoliberales que se lo hemos dicho muy claramente a los compañeros ¿eh? que estaban ahí presentes en la reunión. En el pasado los gobiernos neoliberales de turno cuando se trataba el tema salarial, les decían no vamos a incrementar el salario porque cada vez que incrementamos el salario se incrementan las importaciones. Claro, estábamos en un momento en que el país no producía nada, el, los gobiernos neoliberales nunca fomentaron la producción nacional y por lo tanto, como fomentaban, no sé si estamos bien en sonido, como... Eso generaba mayor importación por la propensión marginal al consumo, a la importación. Era un argumento de los gobiernos neoliberales para no incrementar los salarios. Argumento que se traduce en, este, eh, en la página 6 y 7, como estamos viendo, del propio documento de la Central Obrera Boliviana. Pero no es solamente ese el argumento que nosotros vemos eh, que nos preocupa. Aquí tenemos otro en la página 7 y 8 y posteriormente en la página 14 que vamos a ver de su documento. También tenemos este tipo de afirmaciones. Voy a dar lectura a lo que dice la propuesta de la COVID, por supuesto nuestros comentarios a mano derecha. La Central Obrera dice los datos provenientes de empresas legalmente establecidas por lo que sigue existiendo un espacio de incertidumbre con relación a las empresas informales. Y la evolución del número de las mismas, en un contexto en el que gran parte de las ventajas comparativas que, que estas podrían tener en el campo de la manufactura livianas, se ha ido perdiendo en función de las condiciones cambiantes que enfrenta el país y que han permitido la presencia masiva de bienes de consumo en nuestros mercados, ropa, juguetes, maquinaria de origen chino, alimentos procesados, bebidas, dicen ellos. Aquí nuevamente, ¿no? y vamos a recordar un discurso que por supuesto ya para ustedes no ha sido el eje central, pero en, el, en los gobiernos neoliberales se hablaba mucho de esto de ventajas comparativas, recordarán ustedes, ¿no? que la competitividad, que son conceptos neoliberales que, con, que vienen justamente de, este, de esta ideología para justificar la exportación y el crecimiento en base a las exportaciones, que era la lógica del modelo neoliberal en base a ventajas comparativas. Y evidentemente, uno de los elementos que usaron los diferentes gobiernos neoliberales para tratar de que los productos bolivianos pudieran ser exportados eran las persistentes y constantes devaluaciones a que ustedes han estado acostumbrados desde 1985 hasta el año 2005. Y ese es exactamente el mismo argumento que presenta la Central Obrera Boliviana. Cuando identifica que se, está, se ha ido perdiendo la capacidad exportadora en función de las condiciones cambiarias que enfrenta el país y que han permitido la presencia masiva de bienes de, de consumo. ¿no? Exactamente la misma lógica neoliberal, de que había que tener ventajas comparativas y que algo está ocurriendo en el tema cambiario que está obstaculizando ¿no? esta mayor competitividad en, las, en los productos bolivianos. Fíjense... Exactamente la misma lógica neoliberal. Pero ahí uno advierte, y vamos a ser mucho más incisivos en la página 14, que es la siguiente, donde claramente ahí ya la Central Obrera Boliviana desnuda el planteamiento que tiene el gobierno nacional en materia de política económica, cuando dice, por otro lado, dicen ellos, el contexto cambiario, ha fomentado el flujo comercial que está enfrentando en Bolivia, ya que la continua apreciación cambiaria, ellos están hablando de una apreciación cambiaria, ha contribuido a la sustitución de productos nacionales por importados, ya sean estos internados de forma legal o por contrabando. ¿Qué está haciendo la Central Obrera Boliviana con esta afirmación? Está identificando que el factor para que lleguen importaciones, contrabando, al país, sería la apreciación cambiaria que estaríamos observando en el país. Por lo tanto, la receta para poder revertir esta mayor importación que detecta la Central Obrera Boliviana o que eh, el contrabando que se viene en el país se podría hacerlo básicamente devaluando, que es la el aspecto contrario de esta apreciación. La apreciación se contrarresta con devaluaciones. Lo que es conducente y coherente con la, las, la página anterior que mostraba, la página 7 y 8 que la tienen ustedes en pantallas, donde a, establece el tema de las ventajas comparativas y, donde, y de donde identifica una vez más la central boliviana el tema de las condiciones cambiarias que son los que no estaría generando las condiciones para el país. Entonces, nuevamente, ¿no? nuevamente nuestra crítica a los compañeros de la Central Obrera ha sido que esta posición es absolutamente neoliberal es retornar a la vieja lógica de que hay que devaluar para ser competitivas nuestras exportaciones, para ser competitivos nuestros productos y asimismo de esta manera encareciendo el contrabando y encareciendo las importaciones legales. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Asimismo, eh, en otro acápite del mencionado documento que he mostrado que lo hemos analizado en detalle con los propios compañeros de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, tocan otro tema que es esto de, eh, dice, voy a leer lo que dice la página 20 y la página 5, en la segunda parte de la página 5, la propuesta de la Central Obrera Boliviana, que dice, en sus, eh, las demandas principales de la COP pide la formalización de la economía informal para ampliar y consolidar el universo de contribuyentes de modo que todos los sectores económicamente sociales, sin excepción alguna, paguen impuestos sujetos a ley. Y aquí nosotros les hemos observado a nuestros compañeros, porque esto significaría que una parte de sus afiliados, estamos hablando concretamente de los gremialistas, que son afiliados a la central obrera boliviana, ¿verdad? deberían pagar impuestos deberían pagar impuestos, todos, no debería haber ni siquiera un régimen tributario simplificado, sino todos deberían pagar, en lo cual por supuesto en la filosofía del Ministerio de Economía, por supuesto que coincide, pero nosotros observamos la aplicabilidad, la posibilidad de la aplicabilidad de una propuesta como la que ustedes ven, en este documento que ha entregado al gobierno la Central Obrera Boliviana, que en realidad está poniendo a gran parte de sus afiliados ¿no? en la dura tarea de pagar los impuestos. No sé si las dirigencias de los gremialistas, por ejemplo, han estado de acuerdo con la propuesta que hemos recibido de la Central Obrera Boliviana, que la recogemos en este caso con Beneplácito. Pero que en la práctica creo que no se está tomando en cuenta a los sectores que están dentro de la eh, Central Obrera Boliviana. Y por lo tanto, eso más el tema de la productividad que hemos discutido ampliamente con los compañeros de la Central Obrera Boliviana, nos ha hecho pues eh, pensar de sobremanera que en realidad muchos compañeros de la Central Obrera Boliviana, dirigentes de base, no han debido tener el conocimiento de este documento, porque nos lo han expresado también en la mesa cuando estábamos juntamente con nuestro viceministro de, de presupuesto y nuestro viceministro de pensiones, que ellos, por supuesto, no podrían manejar este discurso, ¿no? ni recuperar viejas lógicas neoliberales y ponerlo en un documento que está de la central obrera boliviana, que recoge preceptos antiguos neoliberales. ¿eh? Como lo he mencionado y explicado, y nos han dicho que ese no es el discurso de los trabajadores. Lo que uno hace deducir, por lo tanto, que hay algunos dirigentes, algunos dirigentes en la central obrera boliviana que lamentablemente no son consecuentes con la lucha de los trabajadores y lamentablemente están engañando a sus bases, trayendo al gobierno nacional un documento que adolece de un contenido altamente neoliberal, en sus propuestas y en sus diagnósticos de políticas económicas, cuando sencillamente eh, no ese discurso no, está, no ha sido ni debería ser la conducta de la principal organización de los trabajadores. Esa es nuestra crítica. Asimismo, en las discusiones que hemos tenido con los compañeros, y esto por supuesto se les hemos dicho de manera directa y fraterna en esta discusión, esa ha sido la, la primera sesión donde se aborda el documento económico de la Central Obrera Boliviana, que era la base para la discusión del tema salarial, que, como ustedes saben, el día jueves, en nuestra última reunión, hemos hecho el planteamiento correspondiente. Es importante informar también a la población a través de ustedes que eh, hemos desechado como gobierno nacional la propuesta de utilizar la canasta que ellos tenían de 8.000 bolivianos, que recordarán ustedes que ha estado permanentemente hablándose y que se continúa en algunos dirigentes eh, afirmando que es la mejor opción para la, eh, el movimiento obrero. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, ha hecho un ejercicio de decir, a ver, recojamos la canasta de los 8.000 bolivianos que el año 2010 presentaron como una propuesta actualizamos los precios del 2016-2015 e hicimos el ejercicio para ver cuánto les tocaría en función de la canasta que viene pidiendo la Central Obrera Boliviana cuánto debería ser el incremento salarial que es lo que pasamos a, a ustedes a resumir en este hecho en el grupo de alimentación la variación sería del 3,1% el grupo de vestimenta 0,2% vivienda 5%, educación 4,6% y en varios 1,7% haciendo el promedio ponderado de todos estos grupos, sale una variación del 3,3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si le hiciéramos caso a la Central Obrera de manejar su famosa canasta de 8,000 bolivianos, el incremento salarial para la gestión 2017 debería ser apenas del 3,3%. ¿No? Lo mismo les hemos dicho cuando en el documento ¿no? habla, no, no lo hemos querido ya mencionar acá para no hacer muy larga, la conferencia de prensa, ellos hablan de que la productividad debería ser uno de los elementos para este, proponer un incremento salarial y les hemos demostrado con números también allí que la productividad es heterogénea en los sectores. Hay algunos que tienen muy buena productividad, pero hay otros sectores que tienen productividad negativa. Entonces, ¿cómo podría manejarse este hecho cuando sabemos que el incremento salarial es para todos los trabajadores? Entonces hemos desechado también su propuesta de utilizar la productividad como un elemento que además es coincidente con lo que hablan los empresarios privados. O sea, aquí hay coincidencias en el diagnóstico que hace la, la Confederación de Empresarios Privados y los Trabajadores ¿no? en utilizar el tema de la productividad como un criterio para... Determinar que corresponde no solamente al criterio neoliberal, sino va mucho más allá en las escuelas del pensamiento económico. Recoge un enfoque neoclásico que a los economistas hemos ido desechando hace muchísimos años atrás, pero que está presente en el planteamiento de la central obrera y está presente en el diagnóstico que hace la Confederación de Empresarios Privados. Hay coincidencia, por lo tanto. Pero hemos desechado porque no es la mejor de las medidas para poder. Eh, tratar y discutir el tema salarial en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno nacional? Lo que has ha hecho conocer. Tomando en cuenta el, la eh, reposición de la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, tomando en cuenta el crecimiento económico de nuestro país, que es heterogéneo, diverso, tomando en cuenta en algunos temas eh, importantes, eh, la productividad que tanto reclama, pero también tomando en cuenta otros aspectos importantes en materia salarial que se han incorporado, la propuesta del gobierno nacional ha ido por ese 6%, es el doble de lo que deberían recibir de acuerdo a la propuesta de la central obrera y a sus dirigentes que han planteado esta lógica de, de incremento salarial en base a esa canasta, eh, porque ellos plantearían en, en realidad un 3% de incremento, 3,3% 3 de incremento salarial, el gobierno nacional está duplicando, estamos yendo al 6%. En, en, eh, en el incremento salarial para el salario mínimo nacional, eh, lo que por supuesto conduciría a que tenemos una, un salario mínimo nacional mucho más alto de lo que ellos eh, planteaban. Y para el incremento salarial de, al salario básico, al, al haber básico, que como sabemos tiene sus implicancias eh, con escalafones en, el, en materia de salud y educación, que tiene su propio escalafón, que tiene un efecto multiplicador hacia arriba, y otros beneficios que tiene para el trabajador en las diferentes empresas e industrias eh, del 5%. ¿no? Entonces, nosotros queríamos eh, mostrar esta nuestra preocupación por algunos criterios que manejan, y hay que decirlo, algunos dirigentes, porque cuando les expusimos estos temas que acabo de mencionar, y otros más, porque ha sido bastante larga la primera reunión en materia salarial, Muchos dirigentes de la propia Central Obrera se levantaron a decir que ellos no están de acuerdo porque es otro el concepto y el criterio que tienen los trabajadores con respecto al tratamiento del discurso de la, de, de, de la justificación del incremento salarial que no tiene nada que ver con este documento, que es el documento oficial que nos ha mandado la Central Obrera Boliviana, lo que repite una vez más desnuda que hay algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana que están engañando a las bases, enviando documentos que no han sido consensuados, que no han sido de conocimiento inclusive de muchos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que lo hemos recibido como tal, como si fuera de toda la Central Obrera Boliviana. Eso es lo que queríamos informarles. Si hay alguna consulta. Hola, hola, hola. Hola. Gracias, eh, buenos días, eh, ministro. Dos consultas, eh, por favor. Eh, tras la presentación que ha hecho usted eh, anteriormente el día el jueves, el planteamiento de la COP, eh, ha rechazado prácticamente este planteamiento de incremento salarial calificado de un incremento salarial de hambre, de miseria, y que a eso también se suman los eh, rentistas y jubilados que van a pedir la misma eh, incremento salarial a, su, perdón, a sus rentas de 8.300 bolivianos. La segunda consulta, eh, ministro, por favor, se ha generado una polémica por parte de artistas, músicos que están realizando marchas, por ejemplo, en Santa Cruz sobre el tema de impuestos, a su labor en el tema de que los artistas que realizan eventos culturales no pueden facturar, no pueden pagar impuestos, pero sí aquellos actos privados. ¿Qué es lo que establece la norma, por favor, para aclarar? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, somos muy claros acá. Eh, hicimos la propuesta, se discutió, argumentamos, defendimos... ...un incremento salarial por encima de lo que estaba proponiendo la dirigencia de la Central Obrera... ...porque a la hora de la canasta, como ustedes han visto, en realidad solo se, se proponía un 3,3% de incremento. Eh, ellos me hicieron conocer, porque yo lamentablemente no estuve en la reunión que eh, sustuve el presidente... ...con la Central Obrera Boliviana, donde se acordaron estas mesas de trabajo. Y eh, lo que ellos manifestaron es que, de acuerdo a lo que se ve discutido con el presidente en ese momento era que si no se llegaban acuerdos en las mesas de trabajo, pues son cuatro mesas, debo recordar, no solamente una, son cuatro meses de trabajo que tienen que concluir, eh, se, post se llevaría este tema de discusión con el presidente del Estado Plurinacional. Eh, y así han manifestado, eh, entonces nosotros no tenemos ninguna objeción de que si es, es el camino que han elegido ellos o que se estableció en la UNU, que se lleve a esa discusión, no hay ningún problema, eh, con respecto a los jubilados hay que aclarar que la norma vigente establece que las pensiones de los jubilados, porque hay dos tipos de jubilados hay que aclarar, unos que dependen del tesoro, que son los del viejo sistema de reparto, y los otros que generan su pensión con sus propios recursos, con las inversiones que se hacen, que hoy están en las AFPs ¿no? con sus, y que estarán en la gestora eh, de pensiones próximamente. Entonces... Eh, en esto no tiene nada que ver el incremento de pensiones la, la, la normativa establece claramente que el, el, el incremento de pensiones para el sistema de reparto esté en, en términos de la variación de la unidad de fomento a la vivienda de la UFB y eso es lo que se va a cumplir ¿no? siempre lo, lo hacemos así que eh, en este, este año tampoco va a ser la excepción en incrementar de acuerdo a lo que la norma establece con respecto a la segunda pregunta en realidad eh, a nosotros nos extraña la posición de los eh, artistas que lo estamos convocando para el día de mañana a una reunión acá en el despacho. Eh, nuestro presidente nos ha instruido que lo veamos de manera directa este tema. Pero no sin antes mencionar lo que creo que el presidente de Impuestos Nacionales ha estado informando a la población. Hay una normativa vigente en este momento que todo lo que es cultural, todo lo que significa expresión cultural... ¿no? Eh, eh, conciertos que se pueden dar en el teatro municipal aquí en La Paz en el Teatro al Aire Libre o eh, las bandas que acompañan a los diferentes conjuntos musicales en las entradas folclóricas del gran poder de carnavales, etcétera, que sea de conocimiento general que ha sido declarado patrimonio cultural esas, ese tipo de entradas entonces por supuesto que ahí eh, no pagan estos eh, músicos ningún impuesto, están liberados ¿no? están liberados de estos impuestos pero también convengamos que existen eh, artistas que nos visitan. Hemos visto aquí en, en el Gran Poder también eh, los uh, comerciantes han traído a grupos, inclusive extranjeros, ¿no? He visto a, a Lucero, ha venido, inclusive Bonnie Yem, ¿no? Han traído ese tipo de artistas. Entonces, esos artistas tienen que pagar pues impuestos, ¿no? No, es, no son pocos los recursos que se erogan para atraer este tipo de, de eventos eh, eh, que son de la vida cotidiana de nuestro país, pero que significa una enorme erogación de recursos, verdad que eh, lo hacen varios sectores que tienen la posibilidad de contratar este tipo de, de orquestas y, y, y músicos que tienen nomás pues, que pagar impuestos. ¿no? Entonces, eso es una contratación de servicios ahí no hay una manifestación cultural, ¿no? hay un derrote de recursos más bien que nosotros vemos en diferentes puntos de este tipo de, de manifestaciones. Entonces, en ese tipo de, de, de situaciones queda claro que los artistas deberían pagar porque están recibiendo un ingreso adicional que no es un, un ingreso que reciben por un concierto, es mucho más, ¿no? mucho más. Entonces, yo entiendo que esto es así, pero los vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar el día de la mañana para ver qué es lo que tienen que decir ante esto que estamos viendo. Porque nosotros tenemos información de los costos que se presenta a traer este tipo de artistas. O inclusive artistas nacionales que van a amenizar algunas fiestas y que no cobran pues barato. no Usted organiza una fiesta de 15 años para su hija para, eh, o una, una, una promoción de un colegio. Y se gastan buenos recursos en las orquestas. no es, Son cifras menores que se pagan. Entonces... Eso son ingresos que está bien, no estamos yéndole a exaccionar o quitarle el 100% de lo que gana el artista ahí, sino es una parte, nada más que tienen que eh, contribuir. ¿no? Eso es lo que queremos escuchar de los artistas, cuál es la objeción a ese pago de impuestos o cuál es la, la, la problemática. no Porque, repito, las bandas de música que acompañan a los conjuntos de caporales, morenadas, etcétera están exentos. Ahí no hay problema. Cuando los artistas hacen su concierto en, en estadios, en, en teatros, en fin, también están exentos. ¿no? Hay patrocinio de municipios, de gobernaciones. Hay, eh, el Ministerio de Culturas patrocina varios de estos eventos y cuando la ley establece que cuando hay un patrocinio, ¿verdad? están eximidos de los impuestos. Entonces yo creo que hay que tomar con calma este tema. No es nada nuevo de lo que estemos hablando es una normativa vigente pasada que se está aplicando no ahora, desde hace mucho tiempo atrás y que no ha, no ha verificado ningún problema. Entonces, queremos ver cuál es la problemática y los vamos a recibir el día de mañana. Sobre el tema del sal, sobre el tema del salario, página 7, por favor. Señor ministro, buenos días. Eh, una consulta, solo una. Eh, ¿Se puede vivir decentemente cumpliendo con todos los grupos de alimentación, vestimenta, vivienda, educación y.? varios con un salario mínimo? Bueno, lo que se ha demostrado ahí con varios números a los compañeros de la Central Obrera Boliviana, que la vieja lógica de que, por ejemplo, había una sola persona en la familia que genera los ingresos, ya de acuerdo a la encuesta de hogares, por ejemplo, ya ha ido perdiendo. ¿no? Normalmente en los hogares bolivianos ya son dos personas las que trabajan. Es otro tema también importante de las estadísticas que salen de las encuestas... Y todo esto, además de que, eh, por supuesto, los ingresos que se recibe los parasalariales que llamamos que son las uh, políticas que el gobierno nacional imprime con el bono Juancito Pinto, la renta de dignidad, el bono Juan Azurduy, las políticas eh, de subvenciones cruzadas que estamos haciendo, en fin, todo ello, se constituyen en, en ingresos ¿no? que no son percibidos en efectivo, pero se perciben de otra manera por parte de los trabajadores, y haciendo el análisis conjunto, porque no solamente es analizar el salario mínimo, que eh, hay que decirlo, ha sido nuestro gobierno el que más ha incrementado el salario mínimo nacional, y eso nadie nos lo reconoce, no nadie nos lo reconoce. Cuando entramos al gobierno, el salario mínimo era de 440 bolivianos. ¿Ah? Estamos hablando en esa época de cerca de 25 dólares, y nadie decía nada. Ahora estamos con 1.800 bolivianos, ¿cuántos en dólares? Pónganle números, para solamente poner la comparación en dólares americanos y todo eso se ha incrementado en nuestras políticas y seguimos haciéndolo porque ese 6% va a llegar a más de 1.900 bolivianos, ¿verdad? que es un incremento también importante con respecto a la inflación y otros parámetros que se puedan tener. Por lo tanto, eh, queda claro pues, que el análisis de tipo salario ya no es a la usanza neoliberal, donde sí se comparaba el salario mínimo, porque el salario mínimo era de 25 dólares. Ahora, no estamos hablando de 25 dólares cuando hablamos de 1.800 bolivianos, ¿verdad? ¿Cuántos dólares son esos? Pónganlo, haga la pluma, haga el cálculo y va a ver que realmente el incremento del salario mínimo nacional se ha incrementado de manera sustancial en nuestro gobierno. Y lo seguiremos haciendo. El diario, por favor. El señor Ministro, en el tema de impuestos, eh, nos gustaría eh, saber qué eh, acciones va a encaminar su despacho en relación a la universalidad de los impuestos. Nos referimos básicamente al sector cocalero que está eximido, no sabemos bajo qué criterio cómo justificaría el gobierno que no cobra impuestos de este sector que genera importantes recursos en la economía. Bueno, somos muy claros en eso debemos ser el gobierno que más ha ido avanzando en la incorporación de sectores al eh, pago de impuestos ¿no? yo debo recordarse en el 2006 el transporte pesado no, no facturaba no pagaba impuestos hemos no incorporado, está pagando impuestos eh, hemos tenido varios conflictos sociales justamente por el tema de impuestos recordarán a los carniceros que hace poco no más que ahora ya están pagando impuestos eh, el tema de los gremiales se recordarán ustedes que y ustedes les dan cobertura a los viejos dirigentes que están justamente peleando por no pagar impuestos. Ustedes les dan cobertura cuando ellos salen y proponen marchas y que hay problemas pendientes del pago de impuestos. ¿no? Entonces, hay que, no hay que, hay que homogenizar el discurso. Estamos de acuerdo con que todos los sectores tienen que pagar impuestos. ¿no? Y en el tema de los cocaleros que usted se, se ha referido, mire, eh, hemos avanzado en el gobierno nacional en una proye un proyecto no de ahora, hace tiempo atrás, para que el sector cocalero tribute. Y ahí hemos encontrado que, por ejemplo, los compañeros cocaleros del Chapar están dispuestos a pagar impuestos. Dispuestos. ¿Cuál es el sector que se resiste a pagar impuestos en los cocaleros? Los cocaleros de los yuncas. Ellos no quieren pagar. Lo han manifestado varias veces en estas últimas movilizaciones que ustedes han hecho cobertura, lo han dicho claramente, que no quieren pagar impuestos. Entonces, es un tema que eh, más bien Ahí exhortamos y solicitamos a la prensa que nos coadyuven en este trabajo de socializar y de concientizar a los compañeros eh, de cocaleros de los yungas para que puedan pagar sus impuestos, como ya, ya hay consenso en el Chapare para pagar impuestos, pero acá en los yungas es donde se resiste todavía este pago. Eh, ATV. Eh, en el tema del aumento salarial, ¿significa que...? Eh... Va a subir a 1,900 el sí. salario mínimo nacional Tengo aquí, y algunos centavos. ¿no? Y el básico va a ser como unos, dependiendo unos 200 bolivianos, 250 hasta unos 5,000 y bueno, esto mejora. Se va a analizar el inversamente proporcional, esa es la primera parte. Eh, si hay, y es, si va a ser un inversamente proporcional y si no hay otra opción de aumentar un poco más ese porcentaje. Y en el caso de los impuestos eh, para los mm, los artistas en variedades, eh, lo que ellos señalan es que se necesita una ley del artista y que se aclare exactamente qué tipo de régimen va a ser para cada uno. Y si van a tener que conformarse, bajo qué lógica, van a ser empresas o no, van a tener que eh, pagarles eh, el IVA a, a cada uno de sus Vale, no sé si vale el término, no, ellos no saben si van a ser trabajadores dentro de una banda, trabajadores de un, dentro de un grupo de folclore. Y lo que a ellos les preocupa es que de los 10.000 que más o menos estiman que hay en el país, eh, pues eh, la mayoría son los que ganan entre 500 bolivianos unas dos veces al, al mes. Digamos. Estamos hablando de los grupos que no son conocidos, ni son los artistas extranjeros que llegan al país. Bueno, primero, eh, el salario mínimo nacional en la propuesta va a alcanzar a 1913 bolivianos y ese incremento al básico siempre hay que verlo eh, con unos efectos multiplicadores que tiene el salario básico, tienen beneficios, repetía yo, son los escalafones para el magisterio, escalafón para la salud y beneficios que tienen colaterales los, los uh, trabajadores como uh, los uh, la lactancia que reciben, el bono de antigüedad, en fin, son varios efectos que tiene el salario cuando se aplica eh, a la base, al básico y subiendo también el salario mínimo nacional. Todo eso hay que incluir ¿no? en el análisis de cuánto se va a eh, recibir, porque no son solamente unos cuantos bolivianos, sino que tiene un efecto multiplicador. Y a eso vamos. Y como se ha dicho, bueno, eh, si quieren hablar con el presidente, seguramente van a reunirse, evaluarán y ahí se llegará tal vez a un acuerdo, eh, en fin, eso, eso va a estar pues eh, en otros resortes que no ya corresponden a la mesa de trabajo que eh, ha concluido. Con respecto, y bueno, ellos han dicho, eh, salud especialmente, la representante de los trabajadores en salud ha dicho que querían inversamente proporcional, eh, ustedes saben el decreto supremo es una potestad del gobierno nacional, se les ha pedido que eh, hagan llegar las propuestas que ellos quieren, para poder incorporarse luego de la evaluación que se tenga que hacer, por supuesto, en el decreto correspondiente. Por lo tanto, no hay una definición porque el decreto de salarios se aprueba en el mes de mayo y entonces ahí se discute, tal vez, varios temas, tal vez el mismo tema se ha tocado con el propio presidente. Eso ya corresponde a los resortes de la Central Obrera Boliviana. Con respecto a los, nuevamente, no <coughs> parece que más les preocupa el tema de los artistas, eh, queda claro que esos artistas que no tienen mucha eh, acreditación, mucha fama, mucha, mucho currículum, eh, no son los que son contratados normalmente para animar fiestas de prestes, de fiestas de cumpleaños. Queda claro que son los que tienen más prestigio porque ahí está justamente el hecho de que cobra más. ¿no? Entonces, eh, ahí hay evidentemente hay que hacer una diferenciación, está claro. Hay artistas que están empezando, inclusive vemos en algunos bares, cantinas, restaurantes, entran algunos artistas a tocar eh, sus instrumentos para ganarse algunos, uh, algunos pesos. Hemos visto, no estamos diciendo a, a esos vamos a ir a, a cobrarse a que facturen. ¿no? Hay claramente pues, sectores dentro de los uh, artistas que ganan muy bien. Eso está claro. ¿no? Y no porque haya estos pequeñitos que evidentemente que tengan que tratar un de tener un tratamiento especial, eh, nuevamente lleguemos a, ese viejo, a esa vieja lógica que, de, que los, gran, los tiburones se esconden tras un pequeño pescadito, ¿no? Eso es lo que, lo que hay que cuidar, ¿no? No por proteger al, pe, al pequeño pez, vamos a descuidar a esos grandes peces que sí tienen buenos, buenos ingresos y por lo tanto pagar. La ultima, nos queda claro. Sí. La última pregunta, Inés. Ministro, eh, si bien no se ha instalado de manera formal la mesa tripartita, quisiera saber si el gobierno ha contemplado en algún momento los criterios de los empresarios que, por ejemplo, eh, advertían que mucha carga social, este crecimiento del aumento del salario mínimo como también el, el básico eh, versus eh, productividad no era coherente, esto estaba alentando la informalidad estos criterios han incluido, han incidido de alguna manera, o todo ha sido matemático y basado en fórmulas de cálculo del INE. Y lo segundo, eh, ministro, eh, si bien el gobierno está empeñado en recaudar más eh, tributación, ¿por qué no afecta, por ejemplo, sectores como grandes chicharronerías, que tienen grandes capitales y bajo el régimen simplificado siguen eh, no, eh, siguen sí, exentos del pago de impuestos, otros eh, imprentas, eh, no imprentas, más bien fotocopiadoras o eh, estamos hablando de servicios de internet que por no facturar 10 bolivianos son cerrados o clausurados, multados, no hay parece una coherencia en el trato también equitativo en estos sectores, ¿no? ¿Cuándo se va a llegar a ellos? Bueno, sobre las dos partes de la pregunta. La primera… Eh, por supuesto que no hemos tomado en cuenta eh, el tema de la productividad como lo menciona eh, la Confederación de Empresarios Privados. No, no, no es nuestra intención volver al neoliberalismo ni eh, utilizar conceptos neoclásicos para la determinación del salario. Eso está claro. Por lo tanto, no ha sido el criterio de, para el Ministerio. Eh, nosotros entendemos que hay otros factores, hay otros elementos. El salario no solamente es una fórmula. In, se incorporan análisis económicos y lo económico desde nuestro gobierno desde el 2006 implican aspectos sociales también. ¿no? Entonces hemos tomado varios elementos, no solamente es una fórmula matemática, varios elementos que se ha hecho conocer a la Central Obrera con presentaciones donde se han mostrado los datos que utiliza el gobierno nacional, los criterios que está utilizando el gobierno nacional para la determinación del incremento salarial. Eh, que por supuesto pre busca preservar el empleo, busca eh, preservar eh, el poder adquisitivo de los trabajadores y otros factores que son importantes en materia de discusión eh, de salarios, ¿no? y no los criterios simplistas que nuestros compañeros de la Central Obrera Boliviana han presentado como la canasta familiar, y bueno, ahí tendríamos un 3% de incremento, en fin, se ha desechado ese tipo de eh, argumentos que no corresponden y se ha incorporado otros elementos mal para plantearles el 6%. Con pues Respecto a lo que usted dice, miren, es interesante lo que ustedes mencionan porque en realidad hemos heredado nosotros estos problemas que han sido causados por definiciones que han tomado gobiernos neoliberales. Es el caso del régimen simplificado. Eso hay que recordar siempre a la población. El gobierno nacional jamás ha eh, establecido el régimen simplificado. Es una herencia ¿verdad? que nos trae muchos problemas porque detrás de los grandes ¿no? se esconden... Eh, detrás de los chiquitos se esconden los grandes... Y son estos los representantes, los grandes, los que anuncian movilizaciones, que la opinión pública, que los medios de comunicación les dan cobertura en sus diferentes medios de comunicación. Los grandes, ¿no? en Santa Cruz tenemos al señor Cahuana, pues un gran comerciante que está, es dirigente, de los, supuesto dirigente de los comerciantes minoristas. Y recibe toda la cobertura de los medios de comunicación cuando tiene que movilizarse en contra del gobierno, cuando estamos viendo justamente lo que ustedes nos critican ahora que no estamos aparentemente haciendo una eh, diferenciación, una asimetría en el tratamiento de los contribuyentes. Entonces, ahí pedimos también consecuencia en los medios de comunicación cuando estamos en discusiones con estos grandes, ¿verdad?, que eh, quieren ocultarse detrás de los pequeñitos. Tras consignas que mueven a los, a los pequeñitos están los intereses de los grandes comerciantes. Lo mismo aquí en La Paz, tenemos lo, los mismos problemas y, y bueno... Eh, nosotros más bien pedimos consistencia, lógica consecuencia en la lucha para que todos paguen sus tributos como corresponde y que no se oculten los grandes detrás de los chiquitos entonces más bien nuestra solicitud a los periodistas ¿eh? para que nos coadyuven en esta labor y no están dando cobertura a este tipo de dirigentes que en realidad lo único que buscan es beneficiar a los grandes muchas gracias